Bueno, muy bien. Yo creo que estamos eh, estamos para, para iniciar. Eh, buenos días de vuelta a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva, digamos, edición, una edición más del ciclo de videoconferencias que tenemos en OIT Sinterfor. Eh, el día de hoy... Eh, Estamos muy contentos de, de poder tener una videoconferencia que está, como se diría, en el borde, en el leading edge de, de, de las innovaciones en el análisis del mercado de trabajo. Hoy tenemos el gusto de contar con nuestra colega Verónica Escudero. Eh, eh, Verónica Escudero eh, tiene un doctorado en economía y es eh, la persona a cargo de la unidad de evaluación de políticas y tendencias del mercado de trabajo de la OIT en Ginebra. Eh, ella está ahora haciendo también un, un scholarship, algo parecido, en, en Berkeley University, y ha accedido gentilmente a contarnos de este estudio que, en el que ella estuvo participando y dirigió, eh, que está orientado, como su nombre lo indica, a utilizar herramientas de Big Data para analizar la dinámica de las eh, cualificaciones y los perfiles, el estudio está publicado originalmente en inglés, nosotros lo vamos a liberar en español en estos próximos días, calculamos, ya estamos en los últimos detalles de, de, de, de formalización, de formateo y tal. Y bueno, nos acompaña también en el soporte de esta videoconferencia eh, mi colega eh, Cecilia Díaz, del área de informática de Interfor y Ana Clara Matosas, que nos ayuda con toda la, la puesta en escena y, y organización de estas videoconferencias, previsión y tal. Así que yo hago, una, hago esta muy breve introducción. Les pido por favor a los que están llegando y a todos los demás que las preguntas que vayan teniendo a lo largo de la presentación las vayan colocando directamente en el chat. Ese chat lo va a poder leer también Verónica al final y nosotros. Y vamos a tratar en función del tiempo de que Verónica pueda reaccionar y contestar algunas de las preguntas, ojalá todas, y si no también nos quedaremos con ellas para seguir en este intercambio. Como ustedes saben, es un área nueva, tanto en OIT, en el departamento de Research, allí de Investigaciones, donde está Verónica, como en Sinterfor, que estamos tratando de, de, de impulsar. Así que, sin, sin más preámbulos, eh, y con un, nuestro agradecimiento una vez más, Verónica, te damos la bienvenida y te damos entonces la palabra, por favor. Muchas gracias, eh, Fernando, por esta amable presentación y muchas gracias a ti y a Cintefor y a tus colegas por, eh, por eh, la oportunidad de presentar este, este esfuerzo. Eh, que para nosotros nos, da, nos hace mucha ilusión porque lo que queremos efectivamente no es que se quede en un artículo, sino poderlo utilizar para, para, para el día a día de las, de las necesidades de, de nuestros uh, constituyentes. Y gracias a todos por tomarse el tiempo para asistir a esta, a esta presentación. Entonces, como, como Fernando les comentó, yo voy a estar mirando, mientras voy presentando, voy a estar mirando el chat. Entonces, si tienen eh, preguntas que son más de, de tipo aclaratorio, Cuéntenme por ahí para yo poderlas aclarar a tiempo para que la, la presentación pueda seguir entendiéndose y las preguntas que son más de discusión, pues las dejamos hacia, hacia el final. Y de todas formas, eh, Fernando y Ana Clara me, y Cecilia me comentarán si es que no, no vi alguna de las preguntas aclaratorias y así yo puedo responderles a tiempo. Entonces comencemos con la presentación. Yo les voy a contar este estudio que realizamos con con Fidel Benet de la Universidad de Chile y con Hannah Liebman y Ana Potgemin de la, de la OIT en, en Ginebra sobre el uso de Big Data y de sus herramientas en el análisis de perfiles por, por competencias. Déjenme comenzar con una motivación. Yo sé que este no es el grupo a quien tengo que convencerle que el análisis de, de perfiles de competencias es importante, pero tal vez quisiera contarles cómo llegamos a este análisis y por qué la metodología o, o el enfoque que, eh, que escogimos. Los mercados laborales, como nosotros sabemos, están en constante fluctuación y están moldeados por importantes fenómenos transformadores, como por ejemplo el progreso tecnológico, el comercio, los cambios demográficos, los cambios eh, ambientales. Y las competencias y las habilidades son un factor clave en este proceso. Por ejemplo, frente a un cambio tecnológico, cualquiera que ésta sea, la demanda de un trabajo o de una ocupación va a aumentar si se basa en competencias que son complementarias a, un, a la tecnología recién introducida. Al mismo tiempo, esa demanda va a caer si, en cambio, ese trabajo y esa ocupación eh, requiere competencias que son sustitutas de la innovación tecnológica. Esto quiere decir que van a haber ganadores y perdedores en el mercado de trabajo entre los trabajadores, dependiendo si estos trabajadores tienen las competencias que son complementarias Muy o bien. las competencias que son sustitutas con esta innovación tecnológica. Y ese es un ejemplo de innovación tecnológica, pero lo mismo podemos pensar si es que hubiera un cambio en el comercio o medioambiental o un shock en la economía. Y como resultado, esto quiere decir que las competencias Dependiendo de las competencias que una persona tenga, esto afecta a la resiliencia comparativa de algunos grupos de trabajadores y la vulnerabilidad relativa de otros grupos de trabajadores. Y esto es lo que nosotros llamamos en el estudio la dinámica de las competencias, cómo las competencias cambian tanto desde el lado de la demanda como desde el lado de la oferta y cómo esta combinación de competencias puede ayudar o no a a las personas y a las empresas a estar en el lado ganador frente a cambios, cambios fundamentales en el, en el mercado de trabajo. Con esto como, como fondo de la, de la discusión, se, sabemos que hay una amplia bibliografía sobre la dinámica de las competencias en Europa y en Estados Unidos ya esta amplia bibliografía existe, estos estudios existen gracias a la riqueza de los datos existentes, sobre todo ONET, por ejemplo, en, en Estados Unidos, que estoy seguro que muchos de ustedes han, han oído. Para darles unos, unas ideas de lo que sabemos de esta literatura en, en Estados Unidos, la tecnología informática reemplaza el trabajo de rutinar. Hay estudios que han mostrado esto. También algunos autores prevén que la, que la inteligencia artificial y los robots van a reemplazar eh, también al trabajo analítico no rutinario. Sin embargo, también se ha descubierto, y esto es mucho más reciente, que las habilidades interactivas son menos replicables. Ahora, ¿cómo eso nos, nos ayuda a entender esta dinámica de las competencias en, en los países que nos in, interesan más porque tienen menos investigación que son aquellos fuera de Estados Unidos y Europa? Existe mucho menos conocimiento sobre esto, sobre, a pesar de la importancia del tema. Una de las razones es eh, la falta de datos apropiados y aquí ya me acerco al porqué eh, el uso de big, da, eh, big Data. Sin embargo, es importante recalcar que hay algunos estudios que han intentado abordar este problema eh, de datos de formas innovadoras. Algunos autores, por ejemplo, estudian las fluctuaciones de los perfiles ocupacionales por, eh, por competencias por medio de la imputación de datos de Estados Unidos. Es decir, los datos de, de Onet. Lo que ellos hacen es miran cuáles son eh, cuáles son los perfiles dentro de cada los perfiles de competencias dentro de cada uno de las de las ocupaciones en Estados Unidos. Asumen que esta esta organización va a ser igual en el país que están analizando y pues lo aplican utilizando utilizando datos del país. Evidentemente, como pueden imaginarse, esto requiere, requiere una fuerte suposición de que el contenido de las ocupaciones en términos de tareas es el mismo entre los países an analizados, lo cual ahora sabemos que no es cierto y no es sorprendente tampoco. Otros autores utilizan una cosa muy interesante que son las encuestas existentes eh, de tales como PIAC o STEP, que miden habilidades y, y competencias. El problema que tienen estas encuestas es que por el momento solo existen como cortes transversales únicos y principalmente para áreas urbanas. Entonces es muy difícil mirar la dinámica de las competencias utilizando este tipo de, de datos. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿No es cierto? Entonces, la alternativa consiste en utilizar datos de plataformas laborales o bolsas de empleo en línea. Y estas son lo que llamamos el Big Data, particularmente para, estos, para este tipo de análisis. Esto es una, es un, son técnicas que no son necesariamente nuevas, son innovadoras, pero no son necesariamente nuevas porque existe una creciente bibliografía, no muy amplia todavía, pero creciente bibliografía en Estados Unidos que utilizan datos únicamente de vacantes. La ventaja de esta alternativa es la granularidad y la estructura de panel de los datos. Esta, este detalle de los datos y la estructura de panel, es decir, que podemos seguir tanto a las vacantes como a los individuos a través del tiempo, nos permitiría observar cómo cambian los perfiles ocupacionales por competencias o cómo cambian incluso, simple y llanamente, los perfiles de competencias a través del tiempo. La otra ventaja es que podemos realizar análisis específicos a un país. No necesitamos imputaciones y no necesitamos eh, suposiciones. Y los datos eh, se encuentran disponibles en muchos países al día de hoy y esa es una gran, gran, gran ventaja. La pregunta, evidentemente, es cómo utilizar eh, estos datos. Entonces, déjenme contarles, hacerles un resumen muy rápido de qué hacemos en nuestro estudio. No voy a lograr... Eh, tomar todos los temas que realizamos en el estudio, pero voy a mostrarles las cosas más importantes que hacemos en el estudio. Entonces, desde un punto de vista metodológico, primero, lo que el estudio hace es desarrollar una taxonomía de competencias que se basa en la bibliografía de las ciencias sociales y adaptar esta, esta taxonomía que creamos para contextos de países de ingresos medios y bajos. Y esto sí les voy a contar en detalle cómo hacemos esto. Luego de eso, eh, el enfoque metodológico intenta implementar, bueno, lo hace, implementa la taxonomía utilizando datos del portal uruguayo BuscoJobs y utilizando técnicas eh, de BuscoJobs, Jobs, de, de, técnicas de Big Data, tales como Machine Learning y Natural Language Processing. También creamos ocupaciones, porque evidentemente la, la base de datos no tiene ocupaciones. Creamos también ocupaciones a dos dígitos utilizando técnicas de machine learning para poder evaluar no solo los perfiles de ocupaciones, pero también los perfiles, eh, no solo los perfiles de competencias, pero también los perfiles ocupacionales por competencias. Y al fin de cuentas, lo que hacemos es desarrollar una metodología para implementar la taxonomía. Y lo que, lo que quisiéramos, nuestro, nuestro objetivo es que esta, esta metodología se pueda aplicar a datos similares en cualquier otro país o contexto, que no se quede así en un solo estudio, sino que podamos utilizarlo ampliamente. Para esto, evidentemente, para poder extrapolar esta metodología, van a haber que hacer ciertos cambios y eso es justamente en lo que estamos trabajando el día de hoy, cómo generalizar la, la metodología. Al fin de cuentas, el objetivo final es, evidentemente, crear esta metodología, pero no solamente crear la metodología. También queremos explorar si la dinámica de los perfiles ocupacionales por competencias se puede efectivamente estudiar utilizando los, los, los datos de vacantes en línea y los datos de solicitantes de, de empleo en estas plataformas fuera de Europa y Estados Unidos. Esta es una cosa, esta es una pregunta de investigación que aún no se ha hecho y eh, la que nosotros respondemos con este artículo. Y luego, sobre la base de esta respuesta y de la metodología, la pregunta, las preguntas económicas se abrirían a nosotros y en el futuro quisiéramos analizar, por ejemplo, el papel de las competencias para promover mejores transiciones en el mercado laboral o para mediar shocks, como les conté a, a, al inicio, y transformaciones tales tecnológicas, ambientales, eh, shocks económicos, etc. Entonces, déjenme en comienzo. Les voy a contar sobre la taxonomía sobre los datos y sobre la metodología para implementar la taxonomía en los datos. Y al final les cuento qué es lo que encontramos. Entonces, déjenme les cuento sobre la, ta la, ta la taxonomía. ¿Cuál es el objetivo de crear esta taxonomía? Que la taxonomía sea completa, pero sucinta, adecuada para estudiar problemáticas en países de ingresos medios y bajos y adaptada para el análisis usando Big Data. Entonces, déjenme les explico un poco a qué me refiero con esto. Tal vez la, lo, lo primero que quiero comentarles es ¿por qué estamos creando una taxonomía? Porque no existe una taxonomía que se pueda utilizar para la investigación. Lo que tenemos son listas exhaustivas de competencias, muchas de ellas organizadas por ocupaciones tales como es el caso de de ONET, pero no una taxonomía en la que podamos separar diferentes tipos o diferentes ramas de competencias para analizar utilizando esos datos. Y esto es una cosa que necesitamos para poder utilizar los datos de Big Data. Ahora, la taxonomía necesita ser completa pero sucinta. ¿Qué significa? Que queremos capturar la gran cantidad de competencias que se discuten en la literatura y que son necesarias para que esto sea aplicable, pero necesitamos organizarlas en categorías ampli amplias para que el esfuerzo sea uh, posible de implementar utilizando las técnicas de Big de Data. ¿Cómo hacemos para que estos, esta taxonomía esté adecuada para estudiar problemáticas de países eh, emergentes y en desarrollo. Lo que existe en la literatura son, son listas de competencias que son aplicables para países sobre todo avanzados. Entonces lo que nosotros hacemos es complementamos los enfoques existentes agregando palabras, expresiones e incluso categorías enteras ¿Qué caracterizan las tareas realizadas en estos países? Por ejemplo, las habilidades manuales que no se toman en cuenta en los análisis que se realizan, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, o muy, muy poco, de forma muy, muy reducida. La taxonomía se basa en la bibliografía de las ciencias sociales, como les comenté hace un momento. Entonces, en particular, economía laboral y, y la literatura de, en psicología. Y tomando en cuenta todo esto, lo que llegamos son a tres amplias categorías. Competencias cognitivas, socioemocionales, que algunos autores les llaman también no cognitivas o, o soft skills, que eh, competencias blandas. Que nosotros no utilizamos estos temas porque no hay nada blando y no hay nada no cognitivo en las competencias socioemocionales. Y las competencias manuales que les contaba hace, un, hace unos minutos. ¿Por qué hemos llegado a pensar que estas tres grandes categorías, y ya les voy a contar que hay subcategorías también, ¿por qué estas grandes eh, subcategorías eh, son importantes? Hay varios investigaciones recientes que confirman que estas tres amplias categorías de competencias en, engloban atributos productivos muy diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando analizamos las eh, biografías laborales de los trabajadores, cada una de estas categorías implicaría patrones únicos de aprendizaje y por lo tanto produciría resultados laborales distintos, lo que quiere decir que es interesante analizar a estas categorías de forma separada. Estas amplias categorías, otra cosa interesante es que captan tanto las competencias que pertenecen a, relacionadas con las tareas de los trabajadores, las tareas que los trabajadores realizan al día a día, pero también aquellas que están íntimamente ligadas a, a los atributos personales de los individuos, es decir, a las características ligadas a la, a la personalidad. Y entonces ahora, ¿cómo operacionalizamos esta taxonomía? Dentro de estas tres grandes categorías tenemos 14 subcategorías. Por ejemplo, eh, informática y financiera dentro de la categoría cognitiva o habilidades de carácter y sociales dentro de la socioemocional, destreza de los dedos dentro de la manual. Y si tenemos tiempo al, al final, les puedo mostrar un snapshot de cómo se ve esta, esta taxonomía. Para operacionalizar esta taxonomía y estas subcategorías, la, definimos las subcategorías en función de palabras clave y expresiones, que también llamamos las competencias uh, únicas. ¿Qué significa esto? Significa que compilamos palabras clave y expresiones de varios artículos. Lo hacemos lo más exhaustiva posible en lugar de focalizarnos en una serie de artículos, lo que hacemos es expandir esto a la literatura en general. Y cuando aparece una palabra en los datos, entonces asumimos que la subcategoría respectiva es relevante para la vacante y para la historia laboral del del solicitante. Pero no solamente nos quedamos con con esto, sino que además contamos el número de veces que cada una de las palabras claves se utiliza como un aproxio, indica, un indicador de la intensidad de la, de la competencia. Ahora, una parte que es muy importante para la operacionalización de la taxonomía es que es importante entender que incluso si algunas subcategorías están estrechamente relacionadas, las palabras que utilizamos para categorizarlas son mutuamente excluyentes. Es decir, por ejemplo, las competencias de carácter, tales como la conciencia, el esmero, uh, la estabilidad emocional, la apertura a la experiencia, y las competencias cognitivas están altamente correlacionadas. Y esto sabemos por los varios estudios que existen. Sin embargo, en la operalización, operacionalización de nuestra taxonomía, las palabras que utilizamos para caracterizar cada, uh, para caracterizar cada subcategoría son específicas. Esto quiere decir que no hay una sola palabra que se repita en ambas subcategorías. Y esta es la clave que nos permite la identificación única de categorías y subcategorías de, de competencias. Déjenme ahora paso, eh, voy a ver si es que hay alguna pregunta. Hasta ahí. Ya, muy buena la, la última pregunta sobre el portal uruguayo. Voy a justamente pasar a eso ahora. Ya, estas son preguntas fuera de, de la presentación. Entonces, justamente para responder a esta última pregunta que, que, me, han, que me han hecho, Déjenme les cuento la segunda parte del análisis que son los datos. Entonces, ¿por qué Busco Job? BuscoJobs es un portal privado de empleo líder en Uruguay con una cobertura efectiva estimada en 60% de las vacantes en línea. Es, son unos datos extremadamente interesantes porque es una serie de larga duración, pero también de alta frecuencia. La duración es de 2010 a 2020 y tenemos frecuencia diaria que se, que se organiza, podemos organizarla en secciones semanales o mensuales, dependiendo de cómo queramos realizar el análisis. En esta, en esta plataforma de empleo, transformada en base de datos, existe amplia información. Tenemos, por ejemplo, vacantes de empleo, y ahí pueden ver en la, en la presentación los números eh, muy, muy altos que tenemos en términos de observaciones pero no solamente tenemos vacantes de empleo, también tenemos las biografías laborales de los solicitantes. Es decir, la gente aplica, a los postula a los puestos eh, que están vacantes e incluyen dentro de la postulación para inscribirse sus biografías laborales. Entonces nosotros tenemos este historial laboral de todas las personas que han que han que se han inscrito en el portal para aplicar a una de las vacantes. Y además de eso podemos observar patrones de búsqueda. Es decir, sabemos ¿Quiénes postularon a qué tipo de vacantes? Esta es una característica única porque la mayoría de bolsas y plataformas de empleo solo contienen datos de vacantes. Es decir, todos los estudios que yo les comentaba en Estados Unidos utilizan solo el lado de las vacantes de empleo, es decir, la demanda. Lo que tenemos aquí es tanto el lado de la demanda como el lado de la oferta y esto es una cosa muy, muy única y muy importante para responder preguntas que nos pueden interesar en, en, en la OIT. Y tiene datos además muy detallados, tiene eh, al, alrededor de 40 campos y características de cada vacante y alrededor de 60 características para cada solicitante. Y además de eso tiene información de texto, es decir, que las vacantes están descritas dentro de la, del portal y de la base de datos como texto y las experiencias laborales también tienen texto, por lo tanto podemos utilizar este texto para implementar eh, para utilizar las, las técnicas de, de Big Data, que ya les voy a contar en, en un momento. Ahora, hay una cosa que tenemos que tener muy claro, que es que los datos de plataformas de empleo no son totalmente representativos. La representatividad de estos datos depende de varias cosas. Una de ellas es de la tasa de penetración de Internet, del porcentaje de personas viviendo en áreas urbanas, porque sabemos que la gente que vive en áreas urbanas utiliza más del Internet. Y también de la incidencia de la informalidad, porque sabemos que mientras mayor informa informalidad, menos se utilizan este tipo de, de plataformas. Y también del, del tamaño de la empresa y del sector, pues el uso de Internet es menor, por ejemplo, en la construcción, la agricultura, la hostelería, eso lo sabemos. <coughs> Y aquí esto me permite contarles por qué Uruguay es un, <coughs> perdón, un segundito. Esto quiere decir que ya estoy hablando mucho. Esto, nos permit, esto me permite explicarles por qué Uruguay es un caso especial. Porque tiene una penetración de internet muy alta, una gran cantidad de personas eh, vive en áreas urbanas, tiene una baja tasa de informalidad comparada con otros países de la región. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar estos datos en otros países, pero para nosotros, dado que era el primer esfuerzo, era importante escoger un país y unos datos que nos permitan analizar de forma más representativa posible la situación eh, del país. Y es por eso que hemos, que hemos escogido eh, estos datos. Luego, analizando la representatividad, no es sorprendente saber que hay que en nuestros datos también vemos esta, que estos datos no son totalmente representativos. Por ejemplo, en nuestros datos, los solicitantes de empleo tienden a ser más jóvenes, más educados y con más probabilidades de vivir en la capital. <coughs> Sin embargo, una cosa sorprendente e importante es que hemos encontrado que los datos eh, sí capturan de manera significativa a postulantes con nivel educativo medio e incluso bajo, cuando se tiende a pensar que, que, solo, que estos datos solo capturan la mano de obra altamente calificada. Y entonces déjenme les muestro en este graf, gráfico exactamente lo que les acabo de comentar. Es decir, el, el gráfico muestra una cierta divergencia al comparar la distribución de los empleos de los, de los solicitantes de empleo de la plataforma de Busco Jobs, que son las barras rojas, y el, el trabajador promedio en Uruguay, que lo hemos sacado de la encuesta de hogares. Y todo esto es en 2020. Permítanme hacer un pequeño paréntesis aquí y disculparme porque esta diapositiva no está traducida al, al español. Pero les quiero contar, como, como, como ya dijo, me parece, Fernando dijo al, al comienzo, que este estudio está siendo traducido ahora al español y entonces en un futuro vamos a tener no solo la presentación, sino que todo el estudio disponible en español. Y aquí están. Eh, lo que les contaba de la divergencia. Por ejemplo, podemos ver en este campo número cuatro que los usuarios de BuscoJobs se encuentran mucho más representados en la profesión de apoyo administrativo, mientras que están para nada representados en la agricultura. En la agricultura. Es decir, que la base de datos no captura para nada los empleos en la agricultura. Esto sugiere, que, esto sugiere lo que les decía en esta parte roja aquí, que al analizar los datos de solicitantes es apropiado centrarse en los grupos de trabajadores que estén bien representados sin hacer inferencia a la población en general y o se podría también requerir una ponderación y un enfoque un en segmentos seleccionados para, para poder a, a, corregir la representatividad. Entonces, ahora sí vamos a la parte que nos interesa, que es una vez que tenemos la taxonomía o los perfiles y una vez que tenemos eh, la base de datos, ¿cómo implementamos esta taxonomía en los datos? Pues lo hacemos utilizando Machine Learning y las técnicas de análisis de texto. Como les había comentado anteriormente, usamos palabras clave y expresiones pero tenemos también en cuenta los sinónimos y ya les voy a mostrar luego por qué es tan importante tener en cuenta los sinónimos. Y los sinónimos los, los capturamos por web scrapping. Y entonces al final tenemos 800 palabras clave y expresiones. Y luego mapeamos estas palabras clave y expresiones que son aquellas que caracterizan las 14 eh, subcategorías. Y, las descripciones de texto, y utilizamos la descripción de texto abierto de las vacantes y las historias laborales de los postulantes. Es decir, mapeamos las palabras clave que estaban en la taxonomía con esas palabras clave que encontramos eh, en la descripción de texto abierto de las vacantes y de las historias laborales. ¿Cómo hacemos este mapeo? Pues aplicando las técnicas de Machine Learning y las técnicas de análisis de, de texto que nos permiten almacenar las palabras clave y sus sinónimos y crear las subcategorías de, de competencias como variables de datos. Si, si tenemos tiempo y les interesa, podemos también ir al detalle de, de los pasos que se, que se requieren, pero hay una limpieza de datos que comenzamos con una limpieza de datos, hay que traducir la taxonomía, normalizamos el texto, hacemos el stemming que se llama, que es que por ejemplo, una palabra colaboración puede existir no solo como colaboración, sino como colaborar, etcétera. Entonces buscamos esa, esa raíz de las palabras para que sea la raíz la que se busca por medio de, de las técnicas de análisis de texto. Y etcétera, etcétera, podemos discutir esto, esto al final si tenemos tiempo. Y en base a esto, creamos las variables de, de competencias que vamos a incluir en nuestra base de datos. Y al final, como les decía antes, también creamos variables proxy de la intensidad de la competencia. Es decir, contamos cuántas veces la palabra se utiliza para que no sea solamente se utilizó la palabra, sino qué tanto se utilizó la palabra. Y entonces, ¿cuáles son nuestros resultados? Y con esto ya voy, ya voy terminando. ¿Cuáles son nuestros resultados? Primero consideramos que la implementación de la taxonomía es ex exitosa, es decir, que la metodología para implementar la taxonomía en los datos funciona. ¿Por qué pensamos esto? Pues logramos clasificar más del 64% de las observaciones de los postulantes, es decir, de las historias laborales, y el 94% de las vacantes. Esto es, uh, esto es, comparado con otros estudios, es muy grande y además es sorprendente dada la heterogeneidad de la calidad de la información proporcionada. O sea, esta no es una base de datos que se creó como base de datos, sino que es un portal de empleo que no se ha limpiado previamente para utilizarlo. Entonces es, una, es sorprendente y positivamente sorprendente. Antes de pasar a los otros resultados, déjenme les muestro eh, la importancia de esto. Entonces aquí en este gráfico, lo que les quiero mostrar, y este gráfico sí lo pude Traducir. lo que les quiero mostrar es la frecuencia con la que aparecen las palabras dentro de los datos. Entonces, en el lado izquierdo, en esta parte de aquí, tenemos el, el, el gráfico sobre las historias laborales de los solicitantes y en la parte derecha tenemos las vacantes. Entonces, podemos mirar. Lo que quiero mostrarles aquí es la diferencia en la frecuencia con la que aparecen las palabras cuando utilizamos únicamente las palabras claves que son las barras azules, y cómo mejora esto cuando utilizamos las palabras clave más los sinónimos. Entonces tenemos una, una mejoría eh, muy significativa. Por ejemplo, miren las, las, las competencias cognitivas eh, dentro de las vacantes, y también podemos mirar las competencias sociales o la administración de personal dentro de las historias eh, laborales. La segunda... El segundo resultado es que el uso de varias fuentes de información para extraer palabras y expresiones es central para la eficacia de la, de la metodología. ¿Y por qué es esto importante? Porque hemos recibido algunos comentarios que nos dicen, bueno, pero cierta categorización existía ya, aunque solo para países avanzados, pero ya en unas ciertas fuentes. Entonces, ¿por qué el esfuerzo de combinar muchas fuentes de, de información? Entonces, les quiero mostrar este, este recuadro. Ah, si me permite el link. Entonces, en este recuadro les quiero mostrar una vez más, perdón que eso no está traducido. En esta línea de las vacantes tenemos todas las, las palabras y expresiones capturadas. Y en la segunda fila tenemos los, los, los postulantes. La primera columna aquí son todas las palabras y expresiones que hemos sacado de artículos académicos. Que, solo, que utilizan exactamente este tipo de, de datos en línea, de Big Data, para el análisis. Y es cierto que utilizando estos artículos, que ya son una serie de artículos, ¿eh? no es un, un solo artículo, no existe una categorización en un solo artículo, logramos, logramos eh, categorizar ya 72%, 72% de las palabras que utilizamos vienen de estos datos. Pero no es, neglige, eh, no, no es, eh, muy, no es poco lo que añaden las otras, las otras fuentes de información. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, artículos que no utilizan estos datos, pero que utilizan categorizaciones, logramos incrementar el número de palabras en 18% para las vacantes y más del 30% para los postulantes. Esto es, es enorme. Y Luego de eso, lo que hacemos es hacer un esfuerzo para utilizar la categorización que ha realizado, el, el gran esfuerzo, que lo felicito, de ONET Uruguay, y añadiendo las palabras que existen ahí, todavía logramos eh, introducir 10% más de palabras para cada uno de los, de los grupos. Esto quiere decir que el esfuerzo de juntar toda esta información es, eh, es eficaz y es necesario. No solamente es eficaz, pero es necesario. Y luego, les contaba yo al comienzo, y ya con esto termino, les contaba yo al comienzo que hay varias line, líneas de investigación para analizar uh, las competencias y los perfiles por competencias y los perfiles ocupacionales por competencias. Y una de ellas era la imputación de datos por medio de, de ONET. Y lo que nosotros, eh, el, uno de los resultados de este estudio es que es imprescindible utilizar datos específicos del país para el análisis y les voy a mostrar en, en gráfico pero lo que lo que les voy a mostrar en gráficos básicamente nos dice que la comparación de nuestro nosotros lo que hacemos es comparar nuestro enfoque utilizando los datos de BuscoJobs con el enfoque alternativo de utilizar los datos de Ones es, es decir si nosotros imputaríamos la la caracterización de las ocupaciones de las competencias que se utilizan en cada ocupación, es decir, de los perfiles ocupacionales por competencias, utilizando ONET, y esta, esta caracterización, implementándola en BuscoJobs, en lugar de nuestra taxonomía, miramos que las, las diferencias son bastante grandes. Eh, aquí podemos ver, por ejemplo, los resultados de ONET en, en rojo y de Busco jobs en azul con respecto a la grande categoría de competencias cognitivas y lo que miramos aquí es que si utilizaríamos los datos de onet esto nos diría que varias de, de las de las de las de los de las ocupaciones perdón varias de las ocupaciones especialmente las que tenemos aquí las ocupaciones por ejemplo elementales utilizarían mucho más competencias cognitivas de lo que utilizan en realidad eh, en el país y quiero me voy a saltar este también es sorprendente mirar que en los que en, que en la grande categoría de, de competencias socioemocionales las diferencias no son tan grandes eso también es importante a pesar de que los profesionales iremos sí grandes diferencias. Pero otra cosa muy interesante es ver lo que pasa en las habilidades o las competencias manuales, que muy poco existe, como les decía, en, en, otro, en, en los análisis de otros países, pero que es muy importante para el análisis de países de ingresos medios y, y bajos. Y lo que miramos aquí es que las a, habilidades manuales están mucho más presentes en las ocupaciones eh, en Uruguay utilizando Busco Jobs, de lo que nos diría la utilización de datos ONET de Estados Unidos. Luego, cuando yo estoy mirando ONET, no les estoy hablando del esfuerzo de ONET de Uruguay, que evidentemente es, es, es exactamente a donde tienen que ir la, los esfuerzos. Les estoy diciendo si, si, si utilizaríamos los datos de ONET de Estados Unidos, que es una línea de investigación de la literatura. Perfecto. Y entonces para concluir, veo que hay varias preguntas, pero este es mi último slide, entonces creo que ahí nos podemos entrar totalmente en las, en las preguntas que tienen. Entonces, habiéndoles contado los resultados de nuestro estudio, déjenme les doy una visión de, de conjunto y una conclusión. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la grande conclusión de este análisis? Que los datos en línea sobre vacantes y postulantes de en plataformas laborales, son efectivamente una fuente adecuada para estudiar la dinámica de las competencias y los perfiles ocupacionales por competencias en países de ingresos medios y esperamos de ingresos bajos, bajos también, aunque eso todavía no hemos experimentado. Nuestro enfoque, como les decía, se basa en datos que actualmente están disponibles en muchos países del mundo y esta es una gran ventaja porque permite el análisis específico por país, que no necesita asumir que los perfiles ocupacionales por competencias son iguales en todos los países, algo que otros artículos han demostrado, pero nosotros lo hemos visto también, no es lo más adecuado. Eh, tenemos la capacidad de estudiar dinámicas de perfiles ocupacionales por competencias en detalle y a lo largo del tiempo pues los datos son de panel, es decir, siguen a los individuos durante el tiempo y también son datos muy detallados. Y además tenemos la capacidad de estudiar con estos datos, tanto el lado de la demanda laboral como el de la oferta laboral, una cosa que es eh, muy nueva. Los problemas de una conclusión muy importante es que los problemas de representatividad de los datos deben tenerse en cuenta porque hemos, como hemos visto, hasta los datos que son muy buenos en países que utilizan el Internet como en Uruguay, la representatividad no es total, y por lo tanto, esta representatividad tiene que tomarse en cuenta cuando se elijan las preguntas de investigación, es decir, sería mejor no incluir preguntas de investigación de grupos que no están representados eh, en la base de datos. Este estudio eh, esperamos que pueda ser de gran utilidad, pues hasta donde sabemos, no se ha explotado este enfoque fuera de Estados Unidos y de Europa, así que esperamos que pueda ser de utilidad y esperamos también que esta metodología se pueda utilizar para muchas otras bases de datos y otros países con, con necesidades eh, similares. Y con eso déjenme terminar agradeciéndoles por la presencia y estoy aquí disponible para, para responder a sus preguntas. Muchas gracias Verónica, Ana Clara por acá, muchas gracias, estaba esperando a ver si, si Fer, Fernando, si estás por ahí, si no quizá te pediría Verónica eh, para iniciar por, por, por el final, porque Jaime nos, nos, nos pide a ver si podés mostrar el snapshot que dijiste al inicio, que si daba el tiempo lo podías mostrar, de la taxonomía, entonces ya como tienes la presentación ahí, aprovechar para Con mucho ver gusto. Eso. Perfecto. Fernando está aquí, por si acaso. No sé si querías decir algo también, Fernando. No, no. Solamente que agradecerle a Anita agradecerte a ti. Y sigan adelante, por favor, con las preguntas. Gracias. Perfecto. Entonces, vamos con el, con el snapshot. Déjenme muevo otra vez mi pantalla. A ver, el snapshot ya está aquí. Entonces, este es el, el snapshot. Esto, así es como se ve la, la taxonomía. Entonces, aquí tenemos las las competencias cognitivas, una vez más esto todavía no está traducido, pero está en camino. Aquí tenemos las socioemocionales y aquí tenemos las manuales. Entonces, lo que les lo que les muestra esta esta tabla son las grandes categorías, las subcategorías que les contaba que son 14 en total, la fuente de donde vienen estas subcategorías porque les comentaba que hicimos un esfuerzo por juntar varias fuentes de, de, de información y luego recategorizar todo y crear una taxonomía desde cero. Y aquí están las palabras. Esto, estas palabras no son exhaustivas. Estas palabras simple y llanamente son un ejemplo de las palabras que se utilizan para um, caracterizar cada una de las subcategorías. Esto es eh, para las competencias cognitivas, como les contaba, socioemocionales. Y, ay, perdón, y manuales. Tal vez voy a Adriana me dice que fue muy rápido. Si puedo presentar otra vez, ¿te refieres a las a esta taxon, a, al snapshot de la taxonomía? Adrián, Adrián. Ah, tal vez quieres que le deje en la pantalla para que lo puedas ver. Ah, explicación y snapshot. Ok. Entonces, lo que les contaba es, ahora voy a dejar el, la pantalla en el socio-emotional skills para que lo puedan mirar. Entonces, les contaba que esta es la taxonomía como la presentamos en el artículo, que ya van a poder verla también con el, con el acceso que se les proporcionó. Habrían tres grandes categorías, las cognitivas, que están aquí, que la dejé antes la pantalla en esta. Aquí están las socioemocionales, la voy a dejar aquí, y aquí están las manuales. Entonces, estas, la primera columna eh, son la, es la categoría amplia. La segunda columna son las subcategorías, que se acuerdan que les comentaba que hay tres categorías y luego 14 subcategorías. La tercera columna es la fuente de información, porque como les comentaba, de dónde sacamos nosotros la idea de cada una de las, de las competencias que queremos medir. Luego nosotros las organizamos, pero las competencias que queremos medir vienen de la literatura, tanto de economía laboral como de psicología, pero también de, de sociología. Y entonces esta es la fuente que utilizamos para eso. Eh, y luego la última columna son las palabras que utilizamos para caracterizar las subcategorías, pero esto no es exhaustivo. Lo que hemos puesto aquí son ejemplos de palabras que utilizamos para la para caracterizar las subcategorías, pero la cantidad de palabras es muchísimo mayor como como les contaba. Voy a. Voy a dejar ahí para que lo puedan seguir mirando y hasta mientras voy sí, a ir hacia arriba. Y, y de paso agregar también que esta información está en la presentación que Verónica nos compartió, por lo tanto la van a recibir y la van a poder mirar en detalle. Exactamente. Si querés Verónica, un poquito de ayuda con respecto a las preguntas. Sí, eh, sí, con mucho gusto. con mucho gusto. Cuéntame qué te pareció importante. Bueno, por ahí estuve recogiendo la, las, las consultas que nos hacían a través del chat, y bueno, alguna pregunta que, que en realidad ya lo contestaste, que era si esto estaba usando el ONET Uruguay, pero no, tú hiciste bien la referencia de que, de que estaban utilizando el ONET Estados Unidos. Eh, por ahí también una pregunta sobre si se intentó utilizar LinkedIn, eh, si es no, por qué no, y el caudal dice ahí esa pregunta, el caudal de búsquedas y perfiles no es mayor en ese portal, por lo menos para Argentina parecería que así es. Es así, si querés avanzar con esto sobre la ya Perfecto, sí, con, con respeto... Voy a dar un pasito atrás y voy a aclarar uh -huh. la, la respuesta con respecto a ONET porque la Perfecto. respuesta es, es doble. Por un lado, para, para la categorización, de, para la caracterización de las subcategorías, es decir, para escoger las palabras que van en las subcategorías, utilizamos ONET Uruguay, no ONET Estados Unidos, porque evidentemente hay este esfuerzo que existe y es un esfuerzo enorme y nosotros queríamos tomar en cuenta este esfuerzo también. Entonces, para nuestra categorización, para la taxonomía, utilizamos ONET Uruguay. Para la comparación que les hice al final, para mostrarles la importancia de utilizar datos del país, la comparación estaba hecha con los, con los datos de ONET Estados Unidos justamente porque la idea era mostrarles ¿Cuál es la diferencia entre utilizar este análisis y utilizar el análisis que utiliza la otra línea de, de investigación que es imputando los datos de, de Estados Unidos? Evidentemente, ustedes me van a decir, ¿pero para qué vamos a imputar los datos de Estados Unidos si en Uruguay ya hay ONET Uruguay? La respuesta es que ONET Uruguay existe solo para Uruguay, pero no para otros, para otros países de América Latina o Sudáfrica también utiliza. Entonces, lo que hacen los otros países es imputar los datos de de ONET Estados Unidos, y nosotros queríamos mostrarles la diferencia que hay y por qué es tan importante usar datos eh, del país. Entonces, eso para aclarar sobre, sobre ONET. Eh, información sobre LinkedIn. LinkedIn es un caso especial. ¿Por qué es un caso especial? Porque es una plataforma más de networking y no una plataforma de... de no, es un, no es una bolsa laboral es la palabra que estoy buscando, no es una bolsa laboral. ¿Qué significa esto? Que los datos que nosotros usamos de vacantes son datos de vacantes que se ponen a disposición efectivamente. Es decir, esta es una plataforma en la que las empresas pagan una cierta cantidad para publicar sus vacantes. Los, lo, las personas que postulan, quienes buscan empleo, se registran de forma gratuita en la plataforma al registrarse, tienen que crear la, su biografía la, laboral y pueden aplicar directamente dentro de esta plataforma a las vacantes que están publicadas en la plataforma. Es decir, nosotros vemos un mercado de trabajo en tiempo real por medio de esta plataforma. Esto no ocurre con, con la información de LinkedIn. Entonces, la información de LinkedIn es, puede ser muy interesante para, para analizar otro tipo de cosas como por ejemplo, qué tanto los conocimientos de ciertas personas o el networking puede ayudar a buscar empleos o cosas de ese estilo, pero no para buscar verdaderamente cuáles son las, cuáles son las, las variaciones en la demanda y la oferta de competencias al momento de buscar un trabajo o frente a los cambios eh, que existen globales. Luego... Me parece que no es muy fácil acceder a los datos de LinkedIn, pero honestamente no, nunca lo intentamos por la razón que les cuento. Tal vez hay una, alguna otra pregunta, veo que hay más al final. Sí, bueno, hay varias con respecto a si vamos a compartir la presentación, así que vamos a reiterar que sí, que vamos a enviar luego la grabación de, de la sesión y la presentación, así como también el informe cuando lo tengamos culminado en español, que estamos en la fase final. Eh, ahí te hacen un par de preguntas sobre la disponibilidad de información para profesionales de la salud en Latinoamérica. Una, creo, debe ser las dos quizás desde Colombia. Si tienen datos sobre trabajadores de salud específicamente, ¿dónde se podrían consultar? Eh, estaba leyendo también la otra, informa, la otra pregunta en portugués. Sobre los trabajadores de, de, la, de la salud. Eh, todavía no hemos llegado al análisis de los de las trayectorias, trayectorias ocupacionales. Lo que hemos hecho hasta ahora es el análisis por competencias, es decir, lo que les he mostrado hasta ahora. Nuestra siguiente etapa es justamente mirar cómo estas competencias fluctúan dentro de las ocupaciones eh, para poder responder preguntas tales como las lo de los trabajadores de la salud y como otros tipos de, de, de, de, de ocupaciones y de sectores económicos, porque este es un punto importante, también tenemos una variable creada sobre el sector económico. Entonces, efectivamente, se pueden realizar este tipo de, de análisis utilizando estos datos. Los análisis utilizando estos datos para, para estudiar variaciones de ocupaciones o de sectores, sí existe eh, existe ya en, en, el, en el mundo. Entonces, nuestro valor agregado es incluir a este análisis las competencias dentro de estas ocupaciones. Entonces, en un segundo momento podremos mirar estos, estas preguntas detalladas. Me parece muy interesante también el, el esfuerzo que se está haciendo en Brasil del Senai. Eh, y con, con mucho gusto estoy a las órdenes si para cualquier pregunta, colaboración. Estamos abiertos a, a colaboraciones como, como les mencioné al comienzo. Sí, también para el caso de Colombia. Viste que están pidiendo con quién podemos tener contacto para, para profundizar también en estos temas. Exactamente. Entonces aquí capaz que yo le voy a preguntar a, a Fernando cómo responder esta, esta pregunta con, en, en más detalle. Es decir, yo estoy a las órdenes eh, evidentemente para cualquier duda y para cualquier colaboración, pero me parece que el primer contacto. Pero tú, Fernando, cuenta cómo cómo funcionan los contactos entre en la región. Ah, muchas gracias, Verónica. Y felicitaciones. Muchas gracias por, por, la, por la presentación. No te estamos escuchando, Fernando. Solo está bajo el volumen. Entonces, tal vez hablar un poquito más fuerte. A ver ahí. Hola. Hola, hola. ¿Ahora? Te escuchamos, pero bajo. Muy bajo. Ah, bueno. A ver, hablo un poco más fuerte. ¿Ahí me escucha? Sí, perfecto. Mejor. Tengo problemas con, con el audífono. Te decía que, eh, de hecho, es una línea de trabajo que estamos impulsando en Sinterfor hemos empezado con los análisis de Big Data en varios países, pero están en una fase anterior mirando básicamente desequilibrios a partir del código cibo y con eh, lo, referenciación básicamente a ocupaciones. Todavía no empezamos con los perfiles, por eso nos ha encantado mucho este análisis y eh, con mucho gusto las personas que tengan inquietudes, intereses, Escríbanos, nosotros vamos a coordinar con, con el área de research, allí con Verónica, con investigación, las, las cosas que vamos a ver. Estamos pensando continuar con esta área de trabajo y de asistencia técnica para que los países puedan continuar adelante, así que será un gusto conocer sus eh, inquietudes. Estamos muy conscientes de lo que acaba de hacer Colombia eh, con eh, Ocupacol, con las eh, eh, ocupaciones, la, es la clasificación única de ocupaciones de Colombia, así que los acompañaremos. Mil disculpas por el sonido, me está, me está dando problemas a mí también. A ver, a ver ahora, pero era eso, muchas gracias. Veo que hay un, otras, una, un par de preguntas más. ¿Puedo seguir o se nos acabó el tiempo? Sí, quizás podemos seguir unos minutitos más, ¿no, Fernando? Sí, mejoró el sonido, adelante. Sí, mejoró, mejoró, se te escucha ah, bien. Mil disculpas. Ok. Adelante, por favor. Ah, una pregunta. Los CVs de los postulantes están actualizados en, en Busco Jobs. Los datos los tenemos hasta finales del 2020, pero evidentemente es porque así recibimos la base de datos, pero eso se puede actualizar. Luego, no todos los CVs de los postulantes están actualizados. Evidentemente los CVs dependiendo cuándo realizaron la aplicación, los CVs están actualizados hasta hasta ese momento, pero tenemos muchos de los CVs que están actualizados hasta finales del 2020 efectivamente, porque cuando la gente postula en ese momento los CVs están actualizados, sí. Luego no sé si la pregunta también estaba ligada a que una vez que las personas postulan, si siguen actualizando los CVs eso depende si es que hacen postulaciones siguientes. Si es que no hacen postulaciones siguientes, no necesariamente, no tienen una obligación dentro de la plataforma a, a tener sus CVs actualizados. Competencias digitales. Nos han hecho esta, eh, perdón, para todo el mundo la pregunta es si es que pensamos replicar este, eh, este ejercicio, pero focalizando en las competencias digitales. No necesitaríamos, nos han hecho esta pregunta varias veces. No necesitaríamos replicar el ejercicio, sino focalizarnos en una parte del ejercicio. Entonces, eh, hay dentro de, de, las, de las competencias cognitivas, ya hay subcategorías que nos permitirían analizar las competencias digitales. Y entonces sería cuestión de focalizar el esfuerzo dentro de esas competencias para responder preguntas, preguntas económicas, que es el siguiente paso que todavía no hemos hecho. Si nos vamos a centrar en, en las competencias digitales o no, esa parte no estoy segura, pero si la pregunta es, ¿es posible centrarse en las competencias digitales con esta taxonomía y esta metodología? Definitivamente sí. Las clasificaciones como ESCO o como net en realidad no son taxonomías, son, son, son listas, son son listas de, de competencias dentro de las ocupaciones. Por lo tanto, para poder analizar utilizando este tipo de clasificaciones, habría que hacer un esfuerzo de transformarlas en taxonomía, que es justamente el esfuerzo que nosotros hemos hecho con, con en, este, en este artículo. esta pregunta de México ya la respondió Fernando entonces es, uh -huh. los colegas de Interfor pueden escribirles y vamos a continuar trabajando juntos en esto uh -huh. y con muchísimo gusto nosotros estamos aquí Hola, Fernando. Sí, te estábamos escuchando. Ah, excelente. Sí, porque creo que entonces estamos, hemos dado como un buen panorama, Verónica, la verdad, agradecemos muchísimo tu tiempo. Eh, este es un área que, como les dije al comienzo, estamos como empezando, ¿no? Es, es un, un área de innovación muy interesante, es un estudio que ha tomado bastante tiempo y esfuerzo y creemos que hay que seguirlo profundizando. Los invitamos a visitar en nuestro sitio web de for la, la sección, se llama Big Data y Brecha de Habilidades, ¿no? y ahí encuentran los tres estudios que se hicieron para Uruguay, República Dominicana, Paraguay. De hecho, eh, hay un grupo de Uruguay del Ministerio de Trabajo que está participando ahora mismo. Estoy seguro que, que, que están allí y están con, con la colega Jessica Fernández, la consultora que está orientando un curso justamente para ayudarles a usar herramientas de, de, de programación y de uso de web scraping. Así que eh, estamos tratando de sincronizar esto con los esfuerzos del CIME, eh, de, de, del Departamento de Estadísticas en Uruguay. Después estamos viendo también que están apareciendo demandas acá en Panamá, donde estoy ahora, en Paraguay. Así que es un área que crece. Ahora las cosas cambian muy rápido, están creciendo muy fuertemente pero seguiremos, seguiremos acompañándolos y, y, y tratando de atender estas demandas. Yo quisiera de vuelta agradecer muchísimo el esfuerzo de Verónica y el equipo. Eh, tenemos una encuesta que Ana Clara está colocando ahora, una encuesta ahí online, para que nos puedan decir cómo, cómo ven eh, toda la participación. Y eh, si no hay más para, para adelante, por favor cierren la encuesta. Te agradecería una vez más, eh, Verónica, la verdad, este, este lindo esfuerzo. Vamos a seguir en contacto. Vamos a publicar en la web el estudio en español. Así que gracias, Anita, a los colegas de Interfor allá por el soporte, por la encuesta. Eh, no sé si hay algo más y si no podemos ir cerrando. Verónica, si quieres despedirte, por favor. Yo también les agradezco muchísimo. Les agradezco por la invitación, por la oportunidad de presentar esto. Y les agradezco a todos por, por venir, por el, por el interés. Y eso quedó a las órdenes, como Fernando dijo, queremos trabajar, esto es una cosa que comienza, queremos trabajar en, seguir trabajando en esto y seguir apoyando a, a todos y seguir intentando mejorar justamente esta taxonomía y esta metodología por medio del uso de la misma. Entonces estamos, estamos a las órdenes y muchísimas gracias. Gracias a todas las personas. Allí vi varias instituciones, desde, desde México, desde Chile. Sí, les hemos habilitado micrófono y cámara si quieren saludar antes de retirarse. Vale, sí, sí. muchísimas gracias por toda la presentación. Sí, sí, sí. Fue muy interesante el tema y eh, bueno, te sugeriría una próxima con taller que sea más práctico para mayor. Hay apropiación, pero que abordemos esos temas. Muchas gracias. Tenemos una obligación. Muchísimas gracias por toda esta información. Eh, nos amplían las dudas como debe ser el objetivo de todas las informaciones que se comparten y nos motivan a continuar trabajando. Mil gracias por todo este apoyo. Saludos desde Colombia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Un placer tenerte en este espacio. Gracias, Fernando. Un saludo para todos muy especial. Les estaremos enviando toda la información los próximos días. Muchas Gracias. Gracias, gracias. Chao, gracias. gracias. Chao. Chao.